Buenas, sí. me llamo la y formo parte del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Bueno, ser mantrido en, en España, en, en Barcelona, es un desafío porque es una, una vida un poco complicada porque es la vida de una persona que eh, no tiene los papeles en regla, que está excluido, excluido de todo el sistema laboral, sistema social y sanitario. Uh, bueno, hay más uh, hombres que mujeres en la calle porque uh, también en la inmigración hay más uh, hombres que mujeres aquí en, en Europa y también es uh, más fácil que uh, los hombres trabajan en la calle porque es un poco difícil y también las mujeres eh, pueden tener más oportunidades eh, que los hombres para el tema, tema de buscar un trabajo. Bueno, las mercancías que vendemos eh, llegan aquí en el puerto de Barcelona se distribuyen en grandes almacenes y ahí compramos la mercancía y la vendemos en la calle. Es difícil, es difícil de de pronosticar que una persona puede ganar tal en cada día o cada mes porque bueno la mercancía que compra no tiene garantía y se lo pueden quitar en cada momento también cuando te quitan la, la, la mercancía quizá también puede acompañar una multa y también tiene que volver en la calle a venir para pagar toda esa multa porque es muy difícil definir porque cuando digo una persona que gano 10 euros lo va a calcular por 30 días y va a pensar que yo cada día uh, uh, gano 30 días y luego va a pensar que gano 300 euros cada mes y no es así porque me quitan la mercancía y me ponen multa y tengo que vivir, tengo, tengo gastos personales también. Bueno, el, hay todos los peligrosos. El mantro cuando sale de su casa o si está en su casa, está expuesto en el peligro. Porque sabemos que la fundación de la, del sindicato o, surgió después de la muerte de un mandro que la policía entró en su casa. Entonces el mandro está siempre expuesto en el peligro. Puede morir, puede ir en la cárcel, eh, en el calabozo, puede ser exilario también. Bueno, eh, eh, el maestro es una persona que está expuesto en todo tipo de, de peligro, porque eh, cuando te piden en la calle puede pasar cualquier cosa, que sea estás vendiendo o no, cuando te identifican la policía y que, que no tenga papel puede acabar uh, sus uh, días en un CIE. Y si entra en un CIE te pueden deportar en, en su país, porque un CIE es una, un lugar que, que no tiene ningún derecho un lugar que es peor que la cárcel y que no respetan ahí los derechos humanos. En 2017, no sé, que okay, donde murió Idris Yalo en el CIE y también murió otros pers, personas en otros CIE, eh, también hay torturas, hay personas que le torturan y le deportan en, en, en sus países y eso no se... Sé, no se ven los televisiones uh, nacionales porque no quieren transmitir ese tipo de información. Bueno, en 2015 eh, murió un compañero en circunstancia muy muy desconocido, ¿no? muy desgracioso y eso levantó la furia de muchísimos senegales eh, que vivían en Salón, donde pasó este, eh, mm, bueno, eh, este asesinato. Y hubo muchísimas confrontaciones eh, entre la policía y todas las personas eh, eh, que tenían no rabia de, de del anuncio de su muerte. Y también salió aquí la gente a manifestarse y de ahí surgió la, la formación del sindicato y desde este día hemos empezado a luchar por los derechos, a visibilizar lo que está pasando, lo que está viviendo la comunidad manter. Bueno, hemos dicho un sindicato porque eh, es una organización que defiende, que tiene los mismos uh, retos que eh, cualquier sindicato, porque lo que hacemos nosotros eh, es eh, denunciar eh, si hay agresiones en la calle, pedir proyectos sociales, eh, soluciones sociales eh, para este mandros, eh, crear trabajo, y acompañar a las personas cuando tienen juicio, asesorarlo en temas legales y laborales. Bueno, el sindicato tiene una forma, una forma jurídica de como asociación, porque en, cuando fuimos a registrar um, el, la asociación, hemos puesto el nombre de Sindicato Popular y nos han denegado la, la solicitud y teníamos que cambiar este nombre eh, como asociación pero siempre mantengamos mantenemos, eh, mantenemos eh, el nombre sindicato como nombre de lucha pero uh -huh. bueno, es que hemos logrado tantas tantas cosas que no podemos decir todo porque primero no, no solo mm, Primero lo que hemos logrado es eh, cambiar ¿no? el prejuicio que la gente, mucha gente tenía sobre nosotros porque eh, siempre nos veían como personas violentas, como personas eh, que no tenían ninguna inteligencia, ¿no? que nos, nos, nos, nos des, deshumanizan ¿no? siempre y cuando hemos eh, eh, creado eso hemos logrado eh, Visibilizar, desmentir todo lo que se decía sobre los manteros, cambiar los prejuicios. Y también hemos podido que, que nos reconocen, que nos respetan, para que podamos sentar con autoridades, con las administraciones, para negociar, negociar planes sociales. Y también hemos podido que eh, se si regularizan personas, hemos Podría que se eh, forma una cooperativa donde se puede regresar personas y que podría generar más trabo, trabajo. También hemos eh, podido eh, crear una pr propia cooperativa, que es una cooperativa de ventos ambulantes personales que son por los manteros. Y también eh, se benefició más de 120 personas que no podrían tener el contrato de trabajo de un año. Que podían, se, se han podido beneficiar de eso y también uh, hemos uh, podido llegar a crear una marca, una marca que nos permite uh, mejor resistir porque solo con la asociación no podemos seguir resistiendo porque necesit necesitaremos uh, uh, para vivir y con esta marca hemos uh, podido hacer trabajar a más de 20 personas hasta 25 personas uh, y también hemos hecho muchísimos proyectos uh, que han sorprendido a muchísimas uh, personas, muchísimas uh, acciones, uh, hemos participado en muchísimas uh, uh, luchas, ¿no? luchas uh, y llegar a ir en el Congreso para defender los derechos humanos hasta ir en el, en el, el Congreso en Bélgica para que puedan saber uh, las trabas de la inmigración, lo que viven los refugiados, las personas migrantes y buscar soluciones para todas esas personas. Sí, es que la, la, el sindicato tiene dos líneas de lucha, que es la lucha sindical y la lucha creativa, porque la marca nos permite de, de ser creativo, de resistir eh, y de... De, de hacer uh, vehicular nuestro mensaje, porque toda la ropa que tenemos uh, son mensajes de lucha, son mensajes que, que queremos transmitir en el mundo entero. bueno El sindicato es, eh, eh, es una organización de los mantras, entonces el sindicato es el el tomanta porque el sindicato es una organización que surgió en 2015, eh, que formaron partes muchísimas vendedores ambulantes eh, de diferentes países. Sí, porque eh, era un salto muy grande de, de crear esta marca, pero si no hubiera una lucha contundente de dos años que hemos hecho, la marca no va a tener mucho éxito. Pero gracias con todo el trabajo que hemos hecho durante esos dos años, eh, cuando hemos creado esta marca ha sorprendido a medio mundo. Porque cuando hemos creado esa marca vinieron a hacer reportaje todos los grandes medios del mundo. Todos y eso nos han permitido que esta creación de esta marca tuvo muchísimo éxito y nos han permitido que podríamos empezar a trabajar, a tener una tienda, armar nuestra talla y seguir trabajando. Sí, en principio no teníamos suficiente dinero para Abrir una tienda, habíamos colaborado con una librería que estaba aquí y hemos compartido esta tienda. Y en el final de tiempo se, se fue la librería y hemos seguido con eh, la, la tienda eh, física. Bueno, la, la, el nombre de Tom manta es oh, un nombre que nos llaman um, aquí para una forma de deshumanizarnos de y nosotros uh, hemos uh, elegido uh, um, volcar la situación, hemos elegido uh, um, dar valor a ese nombre porque es por eso que hemos uh, elegido el nombre Tomanda. Sí, el, cuando se formó el sindicato, y nosotros no hemos quedado solo en Barcelona porque fuimos en muchísimas ciudades de España para que ellos también forman un sindicato. Y Madrid es una de estas ciudades que se formó un sindicato y en enseguida luchar y ahora mismo están colaborando con nosotros vendiendo productos también de tomanta. Bueno, el sindicato es una organización que no tiene jefe, que se eh, um, organiza de manera asamblea y que todo el mundo puede opinar y eso es nuestra fuerza. Cuando hay un incidente en la calle o sale para hacer una rueda de prensa o lo denunciamos en los redes sociales y si se um, falta... Um, contratar un abogado, buscamos abogados que nos pueden acompañar en este tema. Bueno, eh, si lo entiendo bien, antes de formar ese sindicato, ¿no? bueno, hay, había más abusos, ¿no? porque la policía sabía que esas personas no conocen bien sus derechos. Pero cuando hemos formado ese sindicato um, ha cambiado muchísimo, muchísimo porque ya saben que nosotros, bueno, y hay muchas cosas que eh, no podrían pasar como antes porque tenemos voz y antes no teníamos voz. Y bueno, eh, no pensamos que hemos logrado muchísimas cosas porque sabemos que hay un camino muy largo delante de nosotros y hay un trabajo un, un, monumental porque hay muchísimas personas que hasta el día de hoy necesitan asesoramiento, necesitan un contrato de trabajo y necesitan un, un patrón, necesitan vivir dignamente en una casa y están en situación difícil porque ahora mismo la situación de la calle es muy difícil. Bueno, creo que he dicho todo lo más lo más importante, el bueno, porque el primero que nos interesa primero es el respeto, ¿no? Si ganas el respeto, la dignidad, uh, bueno, uh, los demás son cosas uh, son, son beneficios, ¿no? uh, Porque lo que nos interesa más que que respetan los derechos humanos, nos respetan como ciudadanos de aquí porque nosotros uh, Uh, bueno, aportamos mucho, ¿no? Y trabajamos aquí, gastamos aquí lo que tenemos y pasamos la mayor parte de nuestra vida así. Entonces, lo más importante, lo que, eh, que queremos que nos consideran primero como seres humanos y como ciudadanos de aquí. Believe in yourself.